Que vengan a arreglar eso, esta situación, que todo está tapado. Ya la, ya la caca está saliendo por arriba y esa gente está tapado allá adentro todo, no puede ni moverse. compra comida y cosas, ese mal olor, está todo tapado y no hay agua. Ay. Es cierto que el agua llega contaminada al sector. Sí, está llegando contaminada el agua. Agua negra, tiene casi mente un mes que está tapado todo esto por aquí. y Hemos ido a INAPA, ellos han venido a recibir, lo que pasa es que es el camión que hace falta y no han podido mandarlo a buscar porque nada más hay dos camiones en este país de, para el, el de sangre de, de, del agua negra, para tapar el agua negra. Pero aquí tenemos un men, todavía no ha podido venir porque está en, en la capital todavía. Adiós que tenemos las calles todas, ya usted sabe que tengamos que bañarnos, de noche tengamos que de noche afuera porque lo, lo, el registro está todo lleno. Nosotros fuimos a Inapa ayer y volvimos hoy. Y, y queremos ver si nos arreglan este problema, porque ya usted sabe que no es fácil.